Pero es que este muñeco no hace las cosas sigilosamente. Vale, vale, vale, vale. Ostras, no, no, no, no. Que las tira, que lo tira. Ostras, pero soy tonta. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Ostras, que viene, que viene. Corre, corre, corre. Corre. Madre mía, madre mía. Eh, eh, palomo, palomo. Tranquilícese, eh, tranquilícese. Usted... Vete a hacer palomitas. Vaya a hacer palomitas y se las come. ¿Eh? O se come una mandarina, lo que usted quiera. ¿Vale? Se come una mandarina, que es muy sana. Se come plátano, se come fruta. ¿Vale? Luego bebe agua y se va a dormir. ¿Le que parece bien? Bueno, yo mientras tanto voy a seguir con mi misión. Que es robarle. Jejejeje. Uy, ostras, me tira tomate No me tire tomates. No me tire tomates porque eso para la ensalada Se me bloquea esto Eso para la ensalada le va a venir bien ¿Entiende? El tomate es un alimento muy sano Entonces si lo desperdicia tirándomelo No, no lo no aprovecha ¿Entiende vecino? Muy bien, así me gusta Gusta ¿Qué viene? ¿Otra vez? que viene? <risa> Señor mayor, por Dios Uy, que me como el árbol Señor, perdón, que casi me como un árbol No querrá usted que me coma un árbol Eso no es comestible, ¿entiende? Señor va Vamos a explicarle las cosas bien A ver, señor Entienda usted que el juego ¿Vale? Funciona de esta manera ¿Vale? Entonces yo no puedo evitar ir a su casa a robarle ¿Entiende? Porque el juego se trata de eso De robarle a usted Entonces no puedo evitarlo ¿Entiende, vecino? Oiga, ¿qué le estoy hablando? ¿Será usted maleducado? Oiga, cuando alguien le hable, mírale a la cara. Ahí, mírame a la cara. Perfecto. Ahora ya me puedo... ir. <risa> ya le he explicado las cosas claras. No me tire pegamento. ¿Entiende? El pegamento, déselo a sus hijos. ¿Eh? Déselo a sus hijos para que hagan manualidades. Porque mira, mire usted, ¿ves? Lo está desperdiciando... ¿Eh? Lo está desperdiciando Y a mí lo dejando usted entrar en su casa Solo para subir Y coger un imán ¿Entiende? Este vecino es tonto, ¿eh? No sabe qué juego funciona No entiende ¿Sabes qué? ¿Sabe qué le digo, señor? Que le voy a tirar a usted un tomate O sea, una cosa de estas Para que se aguante ¿Quiere saber lo que es? quieres saberlo? Toma, para que sepa usted lo que es Ea eso se llama karma ¿Entiende? Eso se llama karma Para que sepa usted lo que es Cuando le tiran tomate ¿eh? Y pegamento ¿Vale? Eso, recuerde, ¿eh? Apúntaselo bien Karma ¿Entiende? Se llama karma Y usted se llama palomo ¡Ea! Ya lo he dicho Palomo, que era un palomo ¿A que le traigo con el imán y le pego en la nevera? ¿Eh? ¿Le pego en la nevera? Porque esto es un imán, ¿eh? Le pego a usted, le pongo pegamento y le pongo en la nevera. De adorno, le parece bien, pero en la de su casa. Oh, mira, le, mejor le pego en la mía. Así le veo cada día esa cara de palomo que tiene. ¿Eh? Tiene calor, cara de palomo. Venga, venga usted. Venga a usted. Venga a usted. Que se lo digo a la cara. Se lo digo a la cara. Gírese. Gírese, que te lo digo en la cara. Te lo digo en la cara. Gírese, que te lo digo. Gírate. Gírate. Gírate. Que te gires. Palomo, gírate. Que te lo digo en la cara. Te lo digo en la cara. Que te lo digo. Gírate. Palomo. A la, ya te lo he dicho. <risas> Palomo. Se lo he dicho, se lo he dicho. Toma, Jeroma, toma, Jeroma, toma. Y me secuestra. Este vecino es tonto. ¿Este vecino? Ey. Sí, ey. Ah, pa' allí voy a ir yo, ¿sabes? Ay, señor. Vecino, ¿está usted bien? Que aunque me, port aunque me porte mal, soy buena gente. ¿Está usted bien? ¿Quiere que llame una ambulancia? ¿Aquí? Este es el accidente que tuvo supuestamente su mujer. ¿Vale? Aquí se ve un taconcito. ¡Vecino, está bien! Bueno, vámonos. Vámonos a seguir robando. <risa> ¡Pobre me... vecino! ¡Palomo! ¡Déjame pasar, hombre! ¿Me ¿Deja usted pasar después del secuestro? Gracias. ¡Ustras, Pedrín, que está ahí! Vale, Vale, vale, vale, vale. Se puede pasar por ahí. Pero, voy a intentar entrar por la puerta. Principal. Entienda que yo soy una youtuber pequeña. Eh, bueno, pequeña del de canal. Porque yo soy grande, ¿sabe usted? Yo mido 1,80 y algo. Entonces, le puedo pegar una paliza que frima. ¿Vale? Le voy a apuntar a boxing, ¿Sabe lo que usted, usted es eso? Y se me queda pillado esto. Ay, sí. Esto pasa cuando un juego tiene muchas gráficas y es un portátil que no es de la NASA, ¿sabe? Mire, vecino, le voy a explicar las cosas. Yo soy una youtuber pequeña, ¿vale? Lo que le estaba diciendo antes, ¿vale? Yo soy una chica alta. Le puedo pegar una paliza que flipas. ¿Entiende? Porque voy a apuntarme aquí, boxing. Si no sabe lo que usted es eso, mire por internet. ¡Ostras, perdí! ¿Qué viene! ¿Qué viene! ¡Corre! Que viene, que viene. No me pilla. Me pilló. Y no. Por si no sabes lo que es kickboxing, es mmm, defensa personal. Es como si fuera boxeo, pero. pero con patadas, ¿vale? A ver, no sirve para pelearse, sirve para desahogarte, más bien, ¿vale? Sirve de defensa personal también. Solo debes pinchar ahí. El que dice suscribirse en el...